Hola muy buenas gente, aquí Gabo Mora en un nuevo video para el canal. Como primer anuncio importante, es que como pueden observar, también juego Clash, y se vendrán videos como, algunas partiditas chulas, jugadas a lo pro player, ok, eso lo intentaré, pro tips en práctica, mazos para jugar desafíos y por supuesto los mismísimos desafíos, y más adelante poder hacer torneos por el pass royal para poder jugar con ustedes y así todos ganamos jeje, y bueno dicho lo anterior veamos estas humildes partidas.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 a breakdown i always feel like i could break now but i never let it take me to that place now i won't ever let my thoughts get away now i got better things to do picking fake now i just want to be the best call me great now i don't if I'm okay or insane now yeah. I remember better days on the playground Hoping I can find my way Ooh, even when I'm feeling down I fight, even when I don't know what is right I'ma pick a side, and I'ma take pride I will decide my fate and die Will never let them tell me who I am If you try to shake me, I'll be damned Standing on the ground is where I stand Never give up, that was always the plan It's so cold yeah. outside I'm alone ¡Nos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 Seen the rest hey. I just wanna be the best at what I know Better than the rest, just watch me grow Put me to the test and watch me go This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know Call me selective with my notes Call me aggressive with my flow Call me offensive even though Joey so ain't gonna lie, life's tough Try to get by, life's rough Try to do it right, it's not enough Even though you try, you still mess up But I'm still gonna fight for what I love Still gonna die for what I love Still gonna try, I won't give up Still gonna fight until I won They say I'm way too obsessed and I've got nothing left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 Enough to get a see, they'd rather just go leave it be I know this journey, I've been on since 13, Working hard and learning, never stopping searching Yeah, it's burning, all this passion hurts me I took action working, riding down these words No, I'm not okay, I just wanna be something I don't wanna be nothing, living all alone No, I'm not alright, I'm just barely getting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 antes de que se me olvide amigos, un aviso también importante, ya no estaré hablando con este programa, ya que me retrasa mucho para hacer los vídeos, así tendré más tiempo para sacar más seguidos los vídeos, que es igual a más contenido para ustedes, no se preocupen que los proyectos del inicio no se verán afectados por esto, espero que les haya gustado este videito y hasta la próxima, adiós amigos.